Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. Este, en esta ocasión vamos a platicarles al respecto del clima aquí en British Columbia. Especialmente va a ser cómo es que lo hemos sentido aquí en la provincia de British Columbia en la ciudad de Burnaby. Eh, también hablaremos un poquito al respecto de todas las ciudades que están cercanas. Porque como bien saben, normalmente se vende mucho como que Vancouver, ¿no? pero realmente Vancouver, como oh, oh, lo, quizás lo han de saber, pues Vancouver no es toda la zona que, en la que estamos de este lado del Pacífico eh, Vancouver es una pequeña zona, es la, la ciudad de Vancouver, otros le conocen como downtown Downtown pero lo que tenemos alrededor son ciudades completamente diferentes este eh, tenemos nosotros vivimos en bornaby vi, este existe también la parte de north vancouver existe la ciudad de este de delta de Surrey, de porcoquitlam de coquitlam de langley de maple ridge de richmond hay diferentes ciudades que hacen que cambie un poquito sobre todo el costo de vida no, no va a ser lo mismo que tú vivas en Vancouver, centro de Vancouver, que vivas en estas ciudades, eso cambia mucho y pues justamente nos interesa mucho esta zona por el tema del clima, el clima en Canadá es algo fuerte, es algo agresivo, porque uno de pronto podría pensar que siempre está este, nevando o que siempre hace frío, pero realmente las cosas es que no es así, no es así, eh, hemos tenido son temperaturas bastante extremas de repente puedes tener un frío bastante intenso y hablo por todo Canadá este, eh, eh, y en, en verano también un calor muy intenso por ejemplo ahorita estamos en junio y nosotros aquí en, en British Columbia específicamente en Bornaby las zonas cercanas hemos estado en temperaturas en las últimas semanas de entre 10 y 20 grados centígrados realmente a nosotros no nos ha llegado como la onda de calor o el calor como se está viviendo en la parte del este todo lo que es Ontario, allá por Ottawa este, eh, en esa zona ya se siente el calor eh, lo que hemos escuchado es que allá es un calor húmedo acá todavía no sentimos el calor si bien ahorita como pueden ver ahorita estamos en un viernes, es este, creo que es viernes 3 de junio y pues así ha estado últimamente, ha estado como que nublado ahorita está lloviendo ligeramente, o sea, está la, la lluvia aquí en Vancouver, en, en esta zona de Bornavi y alrededor son lluvias ligeras, ¿sabes? Eh, normalmente, por ejemplo, en la Ciudad de México pues allá sí truena machín allá sí truena bastante fuerte y no son lluvias, allá sí son aguaceros, o sea, sí se viene con todo. Pero aquí la lluvia es más eh, suavecita, la lluvia es más ligerita. Si llueve hasta cierto punto mucho, no tanto como nos hubiéramos imaginado. Le dicen que no es Vancouver, sino es Raincoober. ¿Qué tan cierto es eso de que si llueve? Sí llueve, la verdad, pero no tanto como nosotros sí nos hubiéramos imaginado nos esperábamos diluvios constantes, ¿no? Y este... Pero bueno, eso ya es la percepción de cada quien. Sí, claro, y con esto justamente lo que trato de decir es que la lluvia no pega tanto en el sentido de que inunda calles. Y estas calles no estamos hablando de y alrededor. Hubo un incidente recientemente hace unos, unas semanas donde por ahí por el, el, el, la ciudad, el pueblito de Hope, eh, por ahí de chilihuac toda esa zona que se queda aquí como la podemos ver en el mapa, sí tuvo una inundación bastante fuerte y de hecho tuvieron que desalojar a muchas personas, este, se perdieron varias casas, etc. Pero eso fue en esa zona de Hope, chilihuac un poquito más para en camino hacia Kamloops, ¿no? un poquito más para la zona del... Eh, sería del, eh, del este, nos pues iríamos a la parte derecha si la vemos este, de frente hasta en el mapa la parte del este de British Columbia pero la lluvia aquí cuando está lloviendo realmente siempre está todo despejado la verdad es que si sí cuidan bastante la zona de aquí este, las, la, las calles, eh, los drenajes siempre están bien despejados la, la calidad del de exterior, como se pueden ver en muchos videos, como luego lo pueden ver aquí en nuestros videos, eh, siempre está bastante, bastante bien, o sea, está bien cuidado. Da gusto pagar los impuestos en ese sentido. Pero la temperatura aquí es bastante grata. En la zona de Bornavi y alrededor, nosotros tenemos temperaturas bastante agradables no tan fuertes eh, en general en todo el año <risa> ah, el año pasado por ejemplo en el 2021 sí tuvimos extremos muy marcados en diciembre del 2021 tuvimos temperaturas de menos 15 grados en esta zona normalmente no se alcanzan menos 15 grados siempre es 0 grados Menos 3 grados en la mañana, muy en la madrugada, pero nunca se bajaban a, a esos extremos. Pero en este pasado invierno, sí fue como que la excepción de varios años, yo le preguntaba a varios de mis compañeros que viven aquí, que son canadienses... Y dicen, oye, es que la verdad aquí es la primera vez que son estas temperaturas que se van a, a los pisos, ¿no? O sea, sí se van, se fueron hasta el sótano. <risa> eh, han sido temperaturas muy fuertes y nevó más de la cuenta. Aquí te esperarías, al menos lo que te podemos decir de estos tres años que tenemos eh, viviendo aquí, te esperarías que aquí en esta zona va a nevar aproximadamente de 5 hasta 10 días, quizás un poquito más, ¿eh? pero normalmente no neva, o sea, no es como en otras provincias que te la pasas este, eh, forrado de blanco eh, durante varios meses, ¿no? Aquí no te toca. Sí te toca más la lluvia, te tocan días más grises y oscuros, pero pues es una por otra. Los días lluviosos hasta cierto punto está padre porque eso permite que casi todo esté siempre verde. Lo malo es que obviamente cuando quieres ir a hacer una actividad en el exterior, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, sí tienes que estarte cuidando de, de ese clima. Eh, quizás si no tienes carro, tienes que buscarte comprar unas botas para el agua, llevar tu paraguas, buscar alguna chamarra que sea anti eh, que sea que deslice el agua, antirrepelente de agua, <risa> y este, y, y eso te toca realizar, ¿no? La pregunta aquí, por ejemplo, que yo me haría antes de venir aquí a Canadá es, no sé, de cuántos días, de 365 días al año, cuántos días realmente está lloviendo. Y recuerda, o sea, son lluvias ligeras, no son lluvias fuertes, son como lloviznas, es una, una ligera llovizna. Y no sé, o sea, yo calcularía que quizás de una tercera parte a la mitad de un que será como un 25% al 50% está lloviendo. Y ahora no implica que cuando está lloviendo este aquí siempre va a estar nublado, siempre va a estar con ese clima. Hay ocasiones en las que sale el sol y pues eso te ayuda definitivamente a cambiar un poquito el chip, ¿no? Nosotros cuando venimos sí tenemos ese ese recuerdo de que pues veníamos de la Ciudad de México, bastante calor allá. Y llegamos y vimos a una persona, algo así como en este parquecito, ¿no? De repente la vimos aquí acostada, estaba tomando el sol, era junio, era julio. Y era una, una señora ya este, de avanzada edad y estaba tomando el sol como si nunca lo hubiera podido tomar. O sea, nos imaginamos que pues, este cuate está como en la playa o qué onda, ¿no? Pero tiempo después lo entendimos porque el sol no este, sale tanto en, en, en la época del invierno, y si sale realmente es muy suavecito entonces eso hace que desees más la vitamina D eh, uno luego, luego por ahí se dice que uno no valora lo que tiene hasta que no lo, lo ve perdido ¿no? o no lo tiene, no lo frecuentas tanto y a eso les pasa a las personas que viven de acá nos pasa a las personas que vivimos de acá al principio sí decíamos, necesitamos sol. Ya conforme va pasando el tiempo, te vas acostumbrando hasta cierto punto. Pero sucede también, por ejemplo, en México. Cuando está lloviendo mucho y llueve, la gente de allá decimos, ¡Ah, que llueva! Nos encantan los días lluviosos. I like eh, cold team, ¿no? Me gusta el, el team de frío. Pero pues acá eh, es como que todo, todo en la vida, en cualquier sentido todo exceso siempre es malo verdad o sea hay que mantener un, un equilibrio entre todo ni, ni muy caliente ni muy frío pero bueno yo creo que eso es algo a considerar si vienes a vivirte a canadá quizás considerar el hecho de que eh, british columbia este pues no se exenta de esos extremos eh, de ese de esos winters largos eh, si sí te pega en el sentido de que quizás no está el clima entre los 10 y 15 grados pero British Columbia, especialmente la zona de Hornaby y alrededores una de las cosas que sí te puede ofrecer es que vas a tener un mejor, un clima más agradable ¿no? eh, las temperaturas promedio aquí este, en todo el año yo creo que serían entre unas 10 a 18 grados eh, cuando es invierno eh, te digo las temperaturas normalmente están entre 4 a 8 grados y cuando es calor están en unas 23 a 30 grados lo que es verano ahorita estamos en junio las temperaturas van oscilando entre los 10 y los 20 este es bastante eh, es bastante noble el clima de este lado y por ende lo, el costo de la vivienda es caro pero dime eh, en estas ciudades en, en, en este tipo de ciudades lo que es Vancouver lo que es Toronto y todo esto, realmente el costo de vida es muy alto, ¿no? Es este, eh, eh, hablamos del centro de las ciudades, pero si tú buscas alrededor, en ciudades aledañas, en ciudades pequeñas, ya el costo de vivienda ya es algo más aceptable, digo, relativamente las, la, el costo de la vivienda no deja de ser algo carísimo, ¿no? O sea, a veces tú por una, por una casa de dos cuartos este, en Vancouver te puede costar un millón. Pero si te vas a Langley, por ejemplo, quizás ya esas casas son de $500,000. Considerar que en Langley ya van a crear un metro. O sea, ya, van, ya, ya va a estar el, el Skytrain, ya está en proceso de que se tenga y va a estar conectando hacia Surrey. Y después de Surrey va a llevar a Downtown. Entonces es algo que sí, vaya pues, a cierto punto se puede considerar. Y bueno, el costo también de la vivienda es como que muy relativo, ¿verdad? porque nosotros, nuestros amigos Danis, por ejemplo, viven en, en Bornaby y están pagando 1.300, ¿no? Eh, más eh, Pagan más aparte las, las utilidades. Pero eh, es algo que pues simplemente hay que buscarle. Venir a Canadá ayuda mucho en el sentido de la calidad de aire, de la calidad del transporte. Allá justamente va el autobús. Cambia mucho en ese sentido, pues, ¿no? y nos ha agradado, nos ha agradado, nos hemos sentido bien, no podemos negar que al principio fue muy difícil pero todo tiene su curva, es poco a poco, poco a poquito, poco a poquito, paso a paso y vas a ver que eh, si le das con todo vas a poder conseguir este, el poder estar acá o si ya estás acá el poder te acoplar al 100%, es un proceso que se lleva poco a poco esta fue eh, nuestra experiencia de manera muy rápida, muy general, de cómo es el clima aquí en bornaby y sus alrededores. Espero les haya gustado. ¿Qué opinan acerca del clima? ¿Qué han escuchado? ¿Mitos, realidades? ya están acá, ¿qué es lo que eh, les parece? Y bueno, de momento sería todo. Eh, Gonzayas, cuídense mucho y nos estamos viendo en un pronto video. Stay safe. Ah, por cierto, este video se hizo por el comentario de este usuario. Así que eh, nos estamos viendo. Bye, bye.